Eh, ante la situación que se ha estado dando en el país con el tema del experticio, la oposición y el fija y el fijamiento que tiene la fuerza del pueblo, el, el expresidente Leonel Fernández rechaza que el Consejo Económico y Social sea mediador del diálogo político. Vamos a ver por qué el presidente del partido la fuerza del pueblo y ex presidente de la república leonel fernández habló en la noche de ayer al pueblo dominicano se refirió a la crisis electoral e institucional generada según el exmandatario por las elecciones pasadas fallidas en el marco de su, discu de su discurso que inició a las 10 de la noche fernández invitó a la ciudadanía a participar de las próximas elecciones, pero aclaró que se opone al, o sea, a los mediadores en este consejo a quienes participarán. Y es que, según él, el Consejo Político, Económico y Social no es independiente del gobierno, según Leonel Fernández. ¿Están ustedes de acuerdo o desacuerdo con la postura del candidato a la presidencia de que este Consejo, consejo Económico y Social eh, sea mediador del diálogo político, ¿cómo impactaría o en qué incidiría que si un grupo o un consejo pues tenga algún tipo de cercanía al gobierno en una mediación de diálogo pueda eh, ingerir, vamos a decir, o, tener al, o manejar para que se den o se tomen decisiones de acuerdo o a favor de uno u otro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría pasar en este diálogo, siendo el Consejo Económico y Social el mediador? Bueno, lo importante es saber los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ¿qué piensa el PRM? Creo que ayer, eh, estoy buscándolo aquí, pero no, no lo quiero confirmar. Creo que ya el PRM dijo que sí está de acuerdo con el diálogo. Eh, el Partido Reformista también vi en el Diario Libre que está de acuerdo con el diálogo. Es decir que la mayoría de los partidos, van a ir al diálogo, porque lo importante es el diálogo, o sea, no, no, no es a unas elecciones que van. Y ahí se ponen o no se ponen de acuerdo, porque eh, si es un diálogo naturalmente, tú no vas a permitir que te, que te impongan nada. Y en lo que tú no estés de acuerdo, simplemente, bueno, pues tú, tú, tú protestas y te expresas. Lo que nosotros hemos visto con esto, y ahora sí yo sé que la gente del PRM lo van a entender a la perfección, es que Leonel continúa, continúa, continúa queriéndose alzar como la figura principal de la República Dominicana, siempre eh, dando discurso a las 10 de la noche, fíjense que, de, que del 6 de octubre para acá ha dado como 15 discursos, porque lo que está buscando es mantenerse en la principalía de, eh, de la opinión pública y, y buscando siempre un tema. A, ayer hablaba de constitucionalidad, incluso quiso montarse en la guagua de los jóvenes que están protestando. Cuando digo en la guagua es que él dice que a esos jóvenes también hay que darle un espacio. Es que ellos lo tienen. Leonel es que ellos lo tienen. Y, y, y no es usted la persona eh, más idónea para decir que ellos tienen un espacio ahí. Es que ellos, ellos lo tienen porque ellos están representados en sus políticos. Parece que a Leonel se, se le olvida que la República Dominicana es una democracia representativa. Representativa. Y ahí están esos jóvenes están representados en cada uno de esos políticos que ellos eligen y en cada uno de, de, de esas instituciones, eh, eh, tanto eh, públicas como también la, la parte civil, para que los representen. De manera que es evidente que lo que se busca es mantener eh, eh, el, el, el estado de, de, de inestabilidad de la República Dominicana, un discurso siempre eh, eh, guerrerista y un discurso realmente de poco diálogo, independientemente de que lo haya pedido en principio. Vamos a ver... ¿Qué dicen los otros partidos más adelante? Y ustedes verán que ya el PRM, porque sabe que no le conviene mantener el caos, va a asistir a ese diálogo y no se va a prestar a seguir con esta, con esta crisis, seguir provocando crisis en la República Dominicana. Vamos a darle los buenos días a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se suma. Gracias. Eh, buenos días, Carolina, Francis. buenos días, Yerjan, Fulvio, días, Fulvio y Fulvio, demás. Fulvio, Francis. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas y, así es, y poder así. opinar con exactitud. Bueno, eh, Mira, con Curio. relación. Vamos a escuchar un poco sí. de las declaraciones de Leonel Fernández para entonces orientar a la gente, al que no lo vio. Okay. Y nosotros acabamos a ver. La suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero causaron consternación e indignación en la población dominicana. Está también descalificado político. Bueno, ahí estuvimos escuchando declaraciones del expresidente Fernández y la posición que asume en torno al diálogo eh, a, al que han llamado los partidos. Fulvio, tenías la palabra. Sí, en resumen, Leonel dice que es inaceptable un diálogo cuyo árbitro sea Danilo Medina, que fue el que provocó la crisis. ¿Cuyo diálogo? Sea árbitro Danilo Medina o las instituciones que ponga el gobierno, siendo ellos los que provocaron la crisis. Es decir, que no hay una equidad desde el inicio. Ese es en, en resumen, ¿verdad? Esa crisis electoral provocada por el gobierno. No podemos aceptar que Danilo repita la farsa de la comisión de notables de Punta Catalina, ¿verdad? <risa> Eh, poniendo comisiones antojadizamente. En resumen, nosotros como PRM estamos de acuerdo con el diálogo, pero con un diálogo limpio, con un diálogo honesto y que participen las entidades, que sea inclusivo, que participen entidades del pueblo, que nos puedan representar, que no tengan manchas, que no tengan intereses, que no estén subyugados. ¿Por qué? Porque esto es una crisis delicada y se necesitan los mejores intereses del pueblo dominicano para salir. Apenas faltan 11 días para unas elecciones y tenemos que buscar la manera de que esa Junta Central Electoral sea creíble. Por eso nuestra disposición a colaborar, a ayudar, a participar para buscarle una solución viable a esta situación. Bueno, mira, el Consejo Económico y Social creado por ley con los planes de desarrollo de, de la República Dominicana como órgano consultivo no está habilitado para temas de crisis política y mucho menos de crisis electorales. Es evidente que el gobierno se aleja o trata de alejarse no estaría más que colocando a los partidos a que ellos se pongan de acuerdo sin la presencia del gobierno en sí mismo, porque estaría en un órgano que lo atraparía todo. Y ese órgano no corresponde para que los lideratos nacionales se puedan ubicar y verse de frente y plantear de frente a la nación sus puntos de vista. El Consejo Económico y Social trata otros temas. El Consejo Económico y Social es el resultado político del propio gobierno dominicano y lo será del que esté gobernando, porque sé que se transformarán cada cierto tiempo. Es decir, que vale la pena advertir estas observaciones que hace Leonel Fernández y vale la pena que el pueblo dominicano atienda... Y que la participación de la juventud y de los grupos que se han movilizado en los últimos tiempos es válida para que entren en el terreno de, de juego de la vida política, que por estar todos distantes, muchas veces no tenemos la vigilancia necesaria y la observación y la y las correcciones necesarias para el sector político partidario del país. Mira, eh, sumándome a, a lo que decía Fulvio, o sea, tú tienes, y es lo que nosotros deseamos y hablábamos hace unos días acá, de quienes podrían conformar eh, un comité para evaluar lo que ha pasado o para que sea mediador, o sea, un punto neutro si se quiere, algún tipo de equilibrio eh, en esto. O sea, tenemos a ese consejo que es el eh, encabezado por Agripino Núñez Collado, que, fue, que fueron quienes eh, estuvieron eh, participando en todo lo que era eh, la evaluación, no la investigación propiamente, porque le correspondía al Ministerio Público o le corresponde, que no tenemos nada, eh, en ese momento. ¿Y qué fue lo que dijeron? No, que estaba todo bien en relación a uno de los temas, de, de uno de los escándalos de corrupción más grande de América Latina y que nosotros todavía no tenemos ningún tipo de resultado de un trabajo que haya realizado nuestra procuraduría encabezada por Yanala. Entonces, ellos son, para que estemos claros, eh, ellos son quienes eh, evaluarán o mediarán todo este proceso de diálogo. Eh, ¿Tendrá Leonel Fernández sus dudas? ¿Conoce el comportamiento o el manejo de este consejo o de lo que se podría dar en eh, eh, o sea, de cómo incidir en esa conversación, en ese diálogo que tengan los partidos políticos. Ante todo esto es el único que me parece, eh, el PRM no lo ha hecho Fulvio, no sí, ha fijado que, posición uh -huh. sí. o en que sean ellos, es el Leonel Fernández el que he escuchado, no he visto ayer, tweet, ayer eh, Ayer eh, expresamos públicamente que estamos de acuerdo con el diálogo, que sea un diálogo sí. abierto, inclusivo y que participe la sociedad eh, de la República Dominicana la ¿Y sociedad no y, y es importante la es importante destacar el hecho, el hecho es que tampoco nos vamos a dejar llenar eso de gente que está comprometida con el gobierno es importante debe debe de partir de una primicia y mira. es y es y es que deben de cumplir que no tengan compromiso. Claro, es importante destacar que este diálogo quien lo está propiciando es el Consejo Nacional de la Empresa Privada que es el CONEP y es el que ha propuesto los diferentes eh, sectores a participar, incluso eh, ya veremos que el PRM va a terminar participando de ese diálogo porque es precisamente eso, es un diálogo no es una contienda a la que van, es un diálogo y ahí independientemente de, de los actores que estén presentes, cada quien expone su punto de vista y cada quien acepta las condiciones o las rechaza, o sea es un diálogo y de qué manera y, y qué mejor manera que hacer eh, juntando por ejemplo a todos los partidos políticos A la, a la sociedad civil A todo el que esté eh, interesado en participar Y que se le permita participar en un diálogo Porque es precisamente eso y es lo que digo, ya veremos en las próximas horas que el PRM va a ir al diálogo porque le conviene, le conviene, el PRM le conviene ir a las elecciones el día 15. Francis, no le conviene estar dándole eh, vuelta mira, a más este asunto. Digo algo para que te sumes sí, y de Es que no es un asunto de un partido, es que no es un asunto de un partido, no es un asunto sea, del PRM, Carolina. La mayoría no de los partidos Es, van es un asunto de, de la patria, es un asunto es del, del país, país, es un asunto mira. de la democracia. Y Si se llena Pero de la gente de gobierno no va a servir. Mira, eh, o sea, la, lo, lo, lo importante aquí es como destacar, o sea, el papel que tendría este Consejo, que ya sabemos qué es lo que ha hecho el Consejo en la última participación que tuvo en el país, en un tema importantísimo como Punta Catalina, que para ellos todo estaba bien. ¿Cómo impactaría o cómo incidirían ellos en un diálogo? No le veo el, la relevancia al punto porque ciertamente es un diálogo. Mira, o sea, ¿cuál es la preocupación mira, propia? Mira, mira, el Consejo Económico y Social tiene una unas funciones muy estrictas que lo da la ley y es la ley que se instaura en el país la ley de para el desarrollo uh -huh. de la nación y no es el cone que lo propone es el presidente de la república que dice que el gobierno propone que sea a través del consejo económico y social que lo prepare el diálogo ahí es que viene la reacción esa es la realidad este no es un órgano más que consultivo para el gobierno, para planes de desarrollo y que está conformado por individuos que están dentro del buró gubernamental para fines de tener, es decir, el presidente tiene con este, con este órgano eh, los consultores más importantes para tomar decisiones en proyectos de desarrollo. Nada que ver con la solución de un tema político fundamental y grave que ha tenido la República Dominicana, que por primera vez se ha registrado. Sí. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Se fue. Vale. De mañana.